Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, como verán, me tuve que cortar el pelo, ya no lo aguantaba más, lo tuve que hacer yo. No se puede ir a la peluquería. ¿Qué va a hacer? En el proyecto de hoy quería explicarles cómo armar un sistema o cómo interpretar un sistema de la automatización de una bomba para elevar el agua al tanque que tenemos arriba de nuestras casas. Para este proyecto vamos a tener que tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Hidráulico, eléctrico y mecánico. Si les parece, arrancamos. El aspecto hidráulico. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para este proyecto es la cantidad de litros que necesitamos tener arriba del tanque de agua y la cantidad de litros que necesitamos en la cisterna. Y en este video también incluimos como extra el cambio del cuerito del obturador del flotante de la cisterna. Lo más común es que el tanque cisterna que tenemos a nivel del suelo va a tener la misma capacidad en litros que el tanque que tenemos arriba en el techo. Hay algunos casos especiales en donde la cisterna tiene que ser un poquito más grande porque tenemos la limitación de que la entrada de agua es bastante poca. Entonces necesitamos tener un buen reservorio abajo para que la bomba pueda llenar el tanque y que no se vacíe esto es fundamental cuando hacemos este cálculo porque la bomba nunca se puede quedar sin agua siempre tiene que arrancar y abajo siempre tiene que haber agua si esto no sucede la bomba se puede llegar a romper ahora vamos a explicar bien por qué. siempre hay que tener en cuenta el consumo de la casa y la capacidad de la bomba para poder elevar el agua para cada uno de los proyectos en cada caso en particular es distinto cuando yo tengo que armar este proyecto tengo que plantear a la hora de ir a comprar los elementos qué tipo de elementos tengo que instalar. Cuando me refiero a qué tipo de elementos es a las capacidades, los diámetros, el tamaño de la bomba, la potencia y el caudal que tiene que tener esta bomba para poder elevar el agua una determinada cantidad de metros. Este dato es fundamental. En la cañería siempre me conviene Tener curvas y no codos porque los codos me generan una resistencia mayor cuando tiene que pasar el agua a la hora de respetar los niveles cuando instalamos la bomba tenemos que respetar que la bomba siempre esté por debajo del nivel mínimo de la cisterna para que siempre quede con agua el cuerpo de la bomba de esta manera no le va a quedar aire cuando tenga que arrancar un dato que hay que tener en cuenta es el caudal que va a poder bombear la bomba a una determinada altura esto lo podemos encontrar en la chapa característica del propio motor y si no, tenemos que preguntarle en la casa donde vamos a adquirir el producto que nos aconsejen o que nos digan qué bomba se nos ajusta más a nuestras necesidades. Tenemos que ir con el dato de la capacidad que tiene que tener la bomba para bombear una determinada altura, desde la cisterna hasta el tanque de agua y de esa manera el vendedor nos va a poder asesorar. Esta medida de altura la tengo que medir desde la parte superior de la bomba hasta la parte superior del nivel del tanque de agua que tenemos en el techo. En la cisterna vamos a tener que poner un flotante hidráulico que va a ser el que corta la entrada de agua cuando el tanque esté lleno. Este obturador va a tener que estar después de la llave de paso que viene de la calle. La llave de paso la tenemos que poner sí o sí en la entrada del suministro que viene de la calle por si tenemos que cambiar el obturador o la gomita que tengo en el tanque de agua a veces suelen gastarse y dejan de sellar correctamente entonces la cisterna va a desbordar a la salida de la bomba hay que instalarle una válvula de retención para qué es esto? para mantener siempre llena la columna de agua que va desde la bomba hasta el tanque si no ponemos esta válvula de retención lo que nos va a pasar es que todo el agua que queda en la cañería que no llegó al tanque Va a volver hacia la bomba haciendo que la bomba gire en sentido opuesto. Hay que tener en cuenta la posición de la válvula. La válvula nos va a permitir que el caudal de agua circule desde un punto hacia otro. Pero no va a permitir la forma inversa. La forma correcta es que nos permita que el agua pase de abajo hacia arriba. Pero no de arriba hacia abajo. ¿Cómo podemos saber cómo es la forma correcta? En el cuerpo de la misma válvula tenemos una flecha que nos indica el sentido de circulación del agua. Una vez que tenemos todo el sistema funcionando, ponemos en marcha la bomba y si el cuerpo se calienta, significa que la válvula no está abriendo o está puesta al revés, justamente está reteniendo. No podemos mantenerlo mucho tiempo porque si no algo se va a romper. La bomba se calienta porque se genera una presión tan grande dentro de la turbina y dentro del cuerpo que va a generar calor enseguida nos vamos a dar cuenta una vez que definimos qué tamaño de bomba vamos a utilizar tenemos que ver el aspecto mecánico la potencia mecánica del motor va a estar expresada en hp o en cb esta medida la podemos encontrar en la chapa característica del propio motor hay dos tipos básicos de bombas las más grandes que son las que se utilizan en los edificios que suele venir el motor separado de lo que es la turbina y las que podemos llamar del tipo monoblock que son las más utilizadas en una casa cuanto más grande es la bomba más grande tendrá que ser la potencia del motor más allá de haber elegido una potencia de una bomba hay que definir bien el uso de esta bomba hay algunas bombas que no sirven para elevar agua que simplemente sirven para circular o recircular agua, por ejemplo, para filtrar el agua de una pileta. Esas no me van a servir para elevar agua a un tanque. Tienen principios de funcionamiento muy distintos. Constructivamente nos podemos dar cuenta de qué tipo es, porque las de las piletas... Tienen la boca de entrada y de salida, el caño de la boca de entrada y de salida, mucho más grande que las que vamos a utilizar para elevar agua. Esto se debe a que tienen un caudal de funcionamiento o tienen que mover un caudal mucho mayor, pero la presión que necesitan para generar este movimiento es mucho más baja. Nada que ver con la que necesitamos para vencer la fuerza de gravedad para elevar el agua hasta un piso superior. Veamos ahora el segundo aspecto, el aspecto eléctrico. Las bombas están divididas en grupos monofásicos o trifásicos. Las monofásicas que son las que utilizamos en una casa de 220 v y las trifásicas que en nuestro país, Argentina, funcionan con una línea de 3x380. La ventaja que tenemos con las trifásicas es que podemos tener o podemos manejar una potencia mucho más grande, por ejemplo, para un edificio. En una casa no es necesario por otro lado tampoco tenemos alimentación trifásica en nuestra casa así que a la hora de elegirla no nos va a servir para poder hacer la automatización necesitamos un dispositivo que la conecte o la desconecte si lo vamos a hacer en forma manual, con una llave de un punto lo podemos resolver cerramos la llave arranca la bomba abrimos la llave para la bomba pero como nosotros estamos haciendo un sistema automático Vamos a definir a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a tener que agregarle un contactor. Si no saben cómo funciona un contactor, les dejo acá la etiqueta con un video en donde explico paso a paso qué es un contactor y cómo lo podemos usar. Y ese contactor va a tener que tener una protección térmica para poder, aparte de poder arrancar y parar el motor, vamos a hacer que el motor esté protegido ante una sobrecarga. Una sobrecarga se puede generar por... Una tensión alta, una tensión baja, el motor se quedó sin agua y se bloquea. Para proteger que el motor no se queme, no se queme el bobinado, este dispositivo nos permite desconectar y dejarla fuera de servicio antes que se queme. ¿Cómo sabemos qué tipo de contactor y relé necesitamos? Simplemente le podemos sacar una foto a la chapa característica, la parte eléctrica que tenemos en el motor de la bomba, se la llevamos a la casa de electricidad y le decimos al vendedor que nos dé un contactor con su correspondiente relé térmico para protegerla. Hay un concepto que tenemos que tener bien claro. Cuando nosotros vamos a conectar un motor tenemos que elegir los cables correspondientes y las protecciones correspondientes para el funcionamiento de ese motor. Un motor tiene una carga variable, o sea cuando arranca en vacío, cuando funciona sin empujar nada o cuando funciona bombeando agua, en el caso que estamos hablando ahora, la corriente puede llegar a variar. ¿Cuándo va a subir la corriente? Cuando el esfuerzo sea mayor. ¿Cuándo es el esfuerzo mayor? Cuando el agua está quieta y la bomba tiene que arrancar, en ese momento va a tomar un pico de arranque que usualmente es de 7 veces la corriente nominal. Por eso la protección térmica que nosotros vamos a poner junto con el contactor tiene que estar regulada a un 25% de la corriente nominal toda protección térmica para que pueda actuar necesita tener una corriente mayor al 25% durante un tiempo determinado no mide la corriente instantánea como es una protección térmica es lo mismo que nosotros pongamos una olla arriba de la cocina si nosotros ponemos la olla arriba de la cocina instantáneamente no se calienta lleva un tiempo llegar a una determinada temperatura. El motor pasa exactamente lo mismo. Yo les voy a dejar acá una tablita en función a la potencia de cada motor, tanto una potencia en watt como en HP o cb qué corriente nominal en amper va a tomar cada bomba, qué cable aproximado vamos a tener que poner, qué protección magnética o termomagnética en amper tenemos que utilizar. Y a cuánto vamos a tener que regular el térmico para proteger esa bomba. Cabe declarar que la protección termomagnética protege ante un cortocircuito o una sobrecarga importante. El térmico solamente protege ante una sobrecarga. Todo el concepto que estuvimos explicando recién es parte del circuito de fuerza o de potencia que es el que va a mover al motor. El motor que vamos a trabajar nosotros es un motor monofásico. Para poder alimentarlo a través del contactor necesito aplicarle línea y neutro en la bornera según nos indique el fabricante. Los motores de las bombas de agua usualmente ya vienen en su bornera indicado y no hay posibilidad de error. Tenemos dos terminales en donde tenemos que conectar línea y neutro y el cable de tierra, pero para que pueda funcionar solamente tengo que aplicarle línea y neutro esta línea de neutro la vamos a hacer pasar por los contactos de fuerza del contactor previamente estos cables van a tener que pasar por la protección en algunas bombas o motores viejos puede que tengamos cuatro cables esos cuatro cables siempre están divididos en dos colores distintos lo que tenemos que hacer es juntar los colores distintos por un lado en un terminal y los otros dos cables que nos quedan con los colores distintos en otro terminal en ese caso vamos a tener que tomarnos el trabajo de verificar el sentido de giro del motor si por una de esas casualidades invertimos estos dos cables en vez de tenerlos así los tenemos así lo que tenemos que hacer es alimentar línea, neutro y una vez que alimentamos hacemos arrancar la bomba y vemos para qué lado gira si el circuito hace que la bomba gire al revés lo que tenemos que hacer simplemente es esto ahí volvemos a probar y nos tenemos que asegurar que la bomba gire en el sentido correcto el sentido correcto cuál es está marcado con una flecha en la carcasa de la turbina para la bomba monofásica les dejo acá un planito de cómo sería el esquema de conexión es sencillo Solamente tenemos línea y neutro que tenemos que pasar por la protección termomagnética o por fusible. Llegar al contactor y del contactor ir directamente al motor de la bomba. El cable de tierra lo tenemos que conectar aparte. A este circuito que les estoy poniendo acá lo vamos a denominar circuito de fuerza o de potencia. Bombas trifásicas. En el caso de las bombas trifásicas quiero parar un poquito acá. Y la conexión de una alimentación del circuito de potencia de una bomba trifásica es un poco más complicado. Ya es un circuito que trabaja con una tensión de 3x380 y ahí podemos tener un riesgo de electrocusión, incluso nos podemos llegar a quemar. Esta parte yo les recomiendo que llamen a un electricista matriculado y que les haga la conexión como corresponde, bajo normativa y teniendo todas las normas de seguridad. Por ese motivo, solo lo que voy a decir es que llegan tres cables de la alimentación al contactor y del contactor van tres cables a la bomba. No más que eso. No investiguen, no hagan experimentos. Llamen a un electricista. Vamos a hablar ahora de la parte de comando. Esta parte de comando sí es mucho más fácil. Lo que nos conviene hacer es trabajar con un transformador de 24 volts de una potencia lo suficientemente grande para el largo del cable que tengan que manejar. Cuanto más largo es ese cable, más caída de tensión vamos a tener en el circuito. Por eso es importante que el transformador sea de 220 de entrada a una salida de 24 volts de corriente alterna y que tenga por lo menos una potencia o una corriente de salida de por lo menos 2 amperes. Más o menos ahí vamos a empezar a poder cubrir un tramo de unos 20 metros sin ningún problema. Para poder interpretar y para poder automatizar un circuito de dos flotantes, siempre hablamos de un flotante eléctrico. Ya no estamos hablando más de un flotante hidráulico como les mencionaba anteriormente. Vamos a hablar 100% de la parte eléctrica. Para que la bomba arranque necesito tener dos condiciones. Un flotante en el tanque y un flotante en la cisterna. El flotante del tanque va a tener que conectar la bomba cuando el tanque esté vacío. Y el flotante que tenga la cisterna va a tener que habilitar la bomba solo si la cisterna tiene agua. Si baja de un mínimo que nosotros lo podemos regular, la bomba no puede arrancar para que justamente no se quede sin nivel de agua y se queme el sello de la empaquetadura. ¿Por qué la bomba no se puede quedar sin agua? La bomba trabaja con un sello en la parte de la carcasa y un sello en la parte del eje y la turbina. Eso trabaja a presión y trabajan friccionando permanentemente para que por acá no salga el agua. ¿Qué pasa si esto se calienta? Pastilla con pastilla se quiebran y empezaría a perder agua. No solo el problema de una pérdida voy a tener ahí. ¿Qué pasa si esas dos pastillas aparte de quebrarse se engranan? Y hacen demasiada fuerza en el motor. Van a hacer que el motor tome mucha corriente y se va a terminar quemando. Para eso está la protección térmica, para proteger que el motor no llegue a tomar la temperatura por un exceso de corriente, por un exceso de trabajo y se termine quemando. Como necesito tener dos condiciones, estos dos flotantes los voy a tener que conectar siempre en serie. O sea, uno a continuación del otro. Cuando compro los flotantes para la cisterna y para el tanque de agua ya vienen marcado qué tipo de contacto tengo que utilizar en cada caso. Generalmente vienen con un planito, usualmente vienen marcados como 1, 2 y 3. Vienen colores, así que es muy fácil de interpretar. El contacto común con un abierto o el contacto común con un cerrado. Los flotantes que más se utilizan en la actualidad son los flotantes sumergibles. Hay otros tipos pero no los vamos a ver. Les dejo simplemente una foto para que vean que hay otro tipo. Pero vamos a trabajar con los sumergibles. Estos sumergibles funcionan con un contacto interno. Y una bola de acero que hace que con su peso actúe el contacto. Depende de la posición en que se encuentre. Va a abrir o va a cerrar el contacto que corresponda. Haciendo que la bomba arranque o para. En el caso del flotante que vamos a poner en el tanque de agua. En la cisterna. Prácticamente no tiene mucho movimiento y el cambio de contacto se va a producir solamente si no tenemos agua en la cisterna. La conexión es muy fácil, va a ser el común y uno de los otros dos cables que va a venir marcado en el planito de conexión. Usualmente son tres colores bien diferenciados o si no traen el número 1, 2 y 3. Acá les dejo el planito, o si no tengo planito no les dejo nada. Una vez que tenemos armado todo el sistema, lo que tenemos que hacer es ver cómo hacemos para regularlo. Hay dos conceptos. Podemos hacer que la bomba arranque muchas veces, pero el tiempo de funcionamiento sea poco. O que la bomba arranque en forma más espaciada y que el tiempo de funcionamiento sea más largo. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente regulando el largo del cable, vamos a hacer que el movimiento entre el máximo y el mínimo, entre que arranca y para sea cortito o que la diferencia entre el máximo y el mínimo entre el que arranca y para sea mayor. Depende el gusto de cada uno. En el caso de la regulación del flotante de la cisterna nos conviene que esté lo más abajo posible para que funcione ya con un mínimo y que si baja el nivel un poquito más no bloquee la bomba y la deje sin funcionar. Bueno espero que el vídeo de hoy les haya servido para tener un pantallazo la idea no es hacer una instalación desde cero la idea de este video es interpretar cómo podemos hacer para hacer algún tipo de reparación si nosotros sabemos cómo funciona el sistema como no podía ser de otra manera cuando estaba haciendo el video, ¿qué pasó? empezó a perder el flotante nos viene perfecto para explicar cómo hacemos para repararlo es más fácil que arreglar una canilla tenemos que desenroscar todo el cuerpo y sacamos directamente el cuerito. Lo primero que hacemos es sacar la horquilla para sacar el brazo para que no nos haga fuerza. Pero antes de eso vamos a cerrar la llave de paso porque si no nos vamos a bañar. Una vez con la llave de paso cerrada sacamos el brazo. Se ve la gomita, tiene que ser cónica y está totalmente aplastada. El obturador cierra acá. Cuando hace fuerza la palanca del brazo, hace que no salga agua. Cambiamos la gomita y listo. Siempre tengo un repuesto porque esto pasa bastante seguido. Volvemos a meter dentro del cuerpo, fijándonos que nos quede la ranura coincidente donde va a ir el brazo. Volvemos a enroscarlo. Acá no hace falta que le pongamos teflón ni nada. Solamente tiene que quedar en posición vertical. Alineamos la ranura y ahí entro. Volvemos a, poner, volvemos a poner esta chaveta. Esta chaveta tiene que ser de bronce, no puede ser de hierro, las comunes, porque si no, en muy poco tiempo se oxida. La abrimos un poquito para que no se salga y ya nos quedó reparado. Volvemos a abrir la llave de paso y verificamos. Listo, ya no pierde más. Este es un extra que no tenía pensado hacer en el video, pero bueno, justo se nos dio que empezó a perder. Y ya saben, si les gustó denme un like, suscríbanse, campanita, comenten. Nos vemos en el próximo.